Buenas noches, estoy otra vez aquí transmitiendo en Instagram charlas, conversaciones del alma, charlas entre amigos. Voy a esperar un poquitito, estoy adelantada, pero bueno, vamos a esperar un, unos minutitos que, las, que Instagram les dé aviso de que ya estoy en vivo y puedan acercarse a mirar. Hola, ¿qué tal? milagros? muy buenas noches, qué gusto, qué gusto que estés ahí. Seguramente estás en el trabajo, me imagino, ¿no? Bueno, gustazo, gustazo que estés aquí. Bueno, esperamos unos minutos más porque que alguien se vaya más, se vaya conectando. Hoy día tenemos una invitada súper linda. Es nuestra compañera de la Feria Virtual del Libro en Nueva York. Imelda, María Imelda, tiene un libro buenazo, buenazo, que quiero que nos comente acerca de ese de Rompiendo Maldiciones Generacionales. Un tema muy bueno, me encanta, y bueno, estoy feliz de que ella va a estar aquí. Hace un ratito me llamó, o sea, me mandó un mensaje que ya estaba lista. Así que espero que todo, todo salga bien. ¿Qué tal, Milagros? Estoy contentísima contigo, Milagros. El video de niños espectacular. Eh, te felicito más allá porque has hecho algo bello, bello, bello, y que realmente transmite, transmite mucho amor. Así que te felicito, te felicito y es un proyecto que realmente Dios lo está probando y te va a ir súper bien, porque más que todo es porque es una ayuda para esos niños que necesitan y está bellísimo, bellísimo, te digo que de todo corazón, me encantó, me encantó el video, me encantó todo, todo alrededor de, todo lo que es alrededor de lo que estás haciendo ese proyecto, así que súper contenta por ti. Somos compañeras de letras y qué más puedo que apoyarnos unos a otros es lo más, lo más bello que podemos hacer. Así es. Bueno, eh, espero que Instagram les avise a los demás que ya estamos aquí cerquita, cerquita con hasta escribí mal. Mira, lo escribí tan rápido que escribí mal. En vez de María puse Mario Ya, bueno, son fallas que pueden suceder. Bueno, para las personas que se vayan conectando poco a poco, en adelante, yo soy Ada Escalante, nacida en Ecuador, en Galápagos, vivo en Noruega desde muchísimos años atrás. El año pasado publiqué este libro, Galápagos con Amor, fue bestseller en Amazon y este año he publicado este libro que se llama Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. También es bestseller, no tengo de la con el sello porque todavía no, no me llega. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy súper contenta con todas las cosas que he podido lograr este año. Ha sido fabuloso, Dios eh, ha sido maravilloso conmigo. No puedo más que dar las gracias por, por todas las cosas vividas, por todas las experi experiencias que he tenido hasta ahora. Que Como lo comentaba ayer, le decía a una amiga que si alguien me lo cuenta hace un año atrás, yo digo, es una locura. Que sea, hace un año yo podía haber escrito dos libros, estoy dando clases de, de escritura, estoy en Instagram haciendo charlas. Es como que es para volar la cabeza realmente. Eh, es increíble que a veces uno mismo no tiene fe en lo que uno va a hacer y cree que no, esto yo no lo puedo hacer. Y de repente te encuentras dentro de la situación y te das cuenta que sí, sí lo puedes hacer. Con la ayuda de Dios sí lo puedes hacer. Así que bueno, ojalá que Marimelda se nos conecte ya, ya, porque ya estamos sobre la hora. Y bueno, si no entra ella, entras tú, eh, milagros, y conversamos un ratito las dos. Pero bueno, esperamos que ella entre pronto Ya me dijo que iba, iba a venir. Eh, sé que tiene su papá que está un poquito malo de salud y que tuvo que viajar de emergencia para estar con él. Pero bueno, esperemos que... Que puede estar con nosotros hoy día. Voy a ver si, si puedo conectarme a un, con ella ahora. Eh, Le voy a poner acá que estoy esperándola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, qué tal? Muy buenas noches, gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, estamos esperando a Mary Imelda que se una con nosotros para poder eh, eh, hacer la charla con ella, porque ella es la invitada de honor hoy y queremos que nos cuente tanto de su libro. Estoy tan emocionada. Ahí estás. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias. M muchas gracias. Ahí. Ahora sí. Linda, linda, preciosa. Saludos de Venezuela, sí, muchísimas gracias. Acabo de hablar con una venezolana, Yarista, estuvo conmigo hace un ratito. ¿Qué Hola, tana, ¿Cómo estás? Mi bella? Hermosa, ¿Qué, ¿qué tal? Qué gusto. <ríe> qué linda, qué bueno. Me alegro que puedas estar conmigo, yo sé que estás en un periodo un poquito difícil con tu papi, pero gracias, gracias por querer estar aquí en este, en este en este lugar que queremos hablar de ti, de tu libro. Primero, eh, te deseo lo mejor para tu papá, que se recupere pronto y que tenga fuerzas para estar contigo más tiempo. Y bueno, el tiempo que Dios nos dé es lo más importante. Así que Exacto. te dejo para ti, es este es tu invitación, es tu día, es para que tú te desplayes y hables lo que quieras. Estoy encantadísima con el título de tu libro, estoy súper, súper fascinada, no te imaginas, yo quiero conocer más, más de ti, conocer de, de ese libro. Si tienes la portada por ahí... Sí, dame dame un segundo que... Sí, sí, por supuesto. Te, te cuento que, bueno, para empezar... Eh, estaba en el hospital, amanecí desde que llegué de Estados Unidos, estoy en el hospital, sí. o sea, eh, y pues tuvimos la imprudencia porque a veces en estas cuestiones de enfermedad, Ada, te cuento que, bueno, voy a traer agua. Sí, sí, tranquila. Porque necesito tranquilo. tener... Vaya, vaya tranquila. Muchísimas gracias a todas las que se están uniendo. Gracias, gracias, gracias. Hoy día vamos a tocar un tema súper importante. Imelda está haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar aquí conmigo hoy día. Su papito está enfermo y ha estado tuvo que ir a Colombia a visitarlo porque está en el hospital, pero le doy las gracias porque quiso estar aquí conmigo y no defraudar a mi público que estaba esperando ver y escuchar acerca de tu libro, que es no, lo más importante en este momento para mí. Claro. Mira, el libro se llama eh, Romper maldiciones generacionales, y pues gracias a Dios, pienso que Dios es maravilloso y, y que nada se mueve sin la voluntad de Él y precisamente okay. mi papá es el patriarca de esta sociedad y es ese hombre que tiene 84 años y es esa raíz que podemos ver en físico. Porque a veces no entendemos que nosotros somos tres cosas. Nosotros somos como este árbol y por eso puse este árbol, porque somos, eh, somos un árbol, somos información y esta información, mi papá se puede morir ahora que estoy haciendo este live, y él muere el cuerpo, pero la información no muere porque queda la semilla. Mm. Entonces, esa semilla, esa información, eh, ya voy a poner el libro acá, esa, esa semilla, esa información que él nos dejó en el ADN, porque si sí, voy a volver a poner el libro acá no, porque... tranquila, tranquila, Tienen que la gente mirarlo ok, es que es un árbol, él es el árbol él es el, el, el tallo fuerte eh, que tenemos físicamente en este momento en la tierra de ahí nacemos nosotros, de ese, de ese árbol con mi mamá eh, por medio de la mujer, llegamos a la tierra no hay otra manera en el que nosotros llegamos a esta tierra pero todas esas creencias, toda esa cultura, todas esas programaciones, todas esas ideas que de alguna manera hace que nos, nos sostengamos como sociedad, nos encadenan. Entonces, él se muere, pero no muere la información. No muere la creencia. ¿Por qué? Porque me la sembró a mí mientras me educó. A mí me sembró mm. unos programas, a mí me sembró una información y, de alguna manera, yo soy colombiana, de Medellín, tengo un hablado paisa, tengo una forma de expresión, tengo una manera de ser marcada, sí. muy marcada. Entonces, sí. me voy para Estados Unidos y yo me voy con la cadena de mi habladito, de mi forma de ser encadenada. Sí. Eso es una cadena él tiene 84 años yo me fui hace 20 años y aquí estoy llorando triste porque la tristeza es parte de la vida porque la muerte es parte de la vida y porque son programas donde no nos educamos para la muerte entonces uh -huh. es una cadena pero también en, en, por medio de la educación y gracias a Ada porque es muy importante estas charlas que estás dando porque nosotros lo que queremos es educarnos para tener una nueva y renovar la mente. Y la mente se renueva con un libro, con un cuaderno y con unos colores y con unos, eh, o sea, la, la, la mente no se renueva con las armas, la mejor arma que existe para renovar la mente es la lectura y es la educación. Sí. Y este programa que tienes en este momento, pues, gracias a Dios, creemos, nosotros somos seres que somos reales, que tenemos problemas reales, mm. y que este libro es real. O sea, no mm. es eh, un cuento, para mí no es un cuento de hadas, es la historia de mi realidad desde mm. mi perspectiva. Entonces, en, en, estoy encadenada, ¿por qué estoy encadenada? Porque estoy encadenada a una creencia y a una cultura donde el padre es lo más sagrado que nosotros tenemos eso fue lo que yo aprendí eso fue lo que a mí me enseñaron fue, es un papá muy bueno es un papá que dio todo lo que él pudo dar como como hombre que no fue perfecto por lo mismo. ¿Por qué? Por la mm. cultura amada. Los hombres son mujeriegos. Culturalmente, en Colombia, estoy hablando de los paisas de Medellín. Mm. Eh, problemas eh, de infidelidad, sí hubo. Problemas de hijos fuera de matrimonio, sí hubo. Problemas de eh, cosas ocultas, también hubo. Pero yo hoy tengo la valentía de decir, sí, tuve un papá, infiel. Sí, tuve un papá con hijos por fuera del matrimonio, pero eso no me hace a mí que yo lo odie y que odie no. el entorno. Entonces yo, mi tarea como ser humano que me estoy educando y que para eso escribo, es romper con esta cadena, porque esta cadena, si yo no hago este proceso de perdón, de entendimiento, de aceptación. Yo lo enseño todo. O sea, esto está escrito. Lo que pasa es que hoy lo estoy practicando. Hoy me estoy graduando con mi papá. Mm. No, no es nada que, que yo me imagine. Es una realidad que hoy la estoy viviendo. Entonces, si yo no perdono, porque nosotras cuando somos hijas y vemos que la mamá sufre, mi mamá murió de cáncer y sufrió mucho, eso nos queda un resentimiento y nos queda una rabia por los hombres y decimos que todos los hombres son infieles y déjame decirte que todos los hombres no son infieles uh -huh. a mí me tocó un papá así pero eso no lo hace que sea mal padre uh -huh. ni lo hace hay que, que sea mal esposo uh -huh. sí, hay, hay que diferenciar y no podemos decir es que todos los hombres son iguales no señora, uh -huh. tampoco entonces si hablo mucho me dices y si me paras no, no, no, no, aquí yo, yo estoy súper alerta a todo lo que me estás diciendo, sí, sí, sigue nomás. Me reconozco muchísimo lo que estás hablando porque he vivido lo mismo que tú viviste y, y sé lo que de lo que estás hablando, o sea, me llega, me llega el corazón, así que sí. sigue nomás. Bueno, entonces lo, lo digo porque son cadenas, son cadenas de odio, son cadenas de resentimiento, son cadenas cuando mamá murió yo no lo podía entender, y, y yo decía con razón se murió de cáncer y se murió de cáncer en el estómago desvalorizada totalmente y, y a, hubo momentos en que, que sentí mucha rabia y sentí mucha impotencia pero la supe trabajar y hoy amo profundamente a mi papá hoy lo estoy acompañando en este proceso que sé lo difícil que es para todos eh, y tengo ese esas entendimiento y aceptación, cortando cadenas, orando, ah, si supieras, mira, esta cadena yo la puedo romper con esta situación que estamos viviendo de, de muerte de mi papá, porque mi papá está en estado ya médicamente terminal. Eh, terminal. Entonces... Yo tengo dos opciones. Continúo con esta cadena generación tras generación o uh -huh. libero mis ancestros. Uh -huh. Libero a mis siguientes generaciones, incluyendo a los nietos que aún no han nacido, los bisnietos uh -huh. que aún no han nacido y los tatalanietos. ¿Por qué? Porque nosotros somos información y la información no se muere. La información es eterna. Nosotros somos. Uh -huh almas eternas entonces y además comprobado científicamente que somos átomos y uh -huh. resulta que el ADN por eso esta cadena cuando es rota eh, transformada se convierte en la en la liberación del ADN uh -huh. entonces uh -huh. este es una uh -huh. este es el árbol está encadenado con todos los programas pero nosotros mediante el tiempo, porque es que este tiempo que tenemos en esta tierra es, Dios mío, que Dios me dé el entendimiento que es ahora que tenemos que hacer las cosas. Es en vida, porque el tiempo es limitado. Aquí en la tierra el tiempo es limitado. En la eternidad es infinito. Hmm. Pero aquí y ahora este cuerpito que tengo aquí, este es el único que voy a tener. <risa> no va a haber otra repetición de, de esta preciosura de mujer que tengo aquí al frente mío. Entonces, este, este tiempo es ahora que tengo que romperlo y está en el corazón porque es desde el amor, ni siquiera es desde la razón. Mm. Y, que, y que en el amor yo pueda entender todo el dolor que yo pude haber causado al otro por medio de un de no un entendimiento de la vida. Entonces, uh -huh. eh, li, finalmente, para terminar la historia, es que eh, yo, eh, en, en un acto de amor, en un acto de perdón con mi papá de entendimiento, puedo liberarlo a él para que él no quede con culpas, uh -huh. para que él no quede con sentimientos de que hubiera porque no sé si, si has visto que mucha gente en momentos de enfermedad y de muertes hubiera, hubiera, hubiera, y los mm. hubiera no existen porque se soluciona ahora. Ahora. Mm. Ahora, y este mm. es el momento, no tengo otro, y entonces queda ya ese, esa liberación, y bueno, de eso se trata el libro, el libro es muy práctico, pienso que más que un libro es un manual de pasos, mm. eh, que, que se hacen pasos prácticos, eh, donde coges un cuaderno, eh, escribes, eh, haces todo el proceso, y pues mm, creo que ser hacedora de la palabra habla más que el mismo libro. Sí, te entiendo. Te entiendo. Es, pues yo pues estoy practicando está. el libro. Mm. O sea, no, yo ya no, lo, ya lo compré, está en la lista de los que voy a leer ahora y me interesa, me interesa muchísimo porque bueno, yo soy cristiana, creo en Dios y, y creo en todo eso porque la Biblia lo dice claramente que estamos está, las maldiciones generacionales que atan hasta la tercera y cuarta generación y, y a veces no lo rompemos porque no lo entendemos no, nos paramos ahí y creemos que bueno es que así ha sido siempre y siempre lo vamos a seguir haciendo y lo uh -huh. que tú hablas de eso, perdonar, es tan importante y, y lo he repetido al cansancio en todas estas charlas que he tenido que libérense de las cargas no vivan pensando que ya otro día voy a hablar con tal persona y me voy a arreglar con esa persona no, no otro día lo hago, mañana lo hago ya veré cuando lo hago no, tienes que ser ahora porque no sabes el tiempo que tienes aquí, como tú lo acabas de decir. El tiempo no, tú no sabes si te cuestas hoy día y mañana no te levantas. Uh -huh. Y, y te, te muere alguien y dices, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué te duele tanto? Claro, bueno, que es humano que te duela, pero ¿por qué tanto dolor? Porque claro. no diste las cuentas con la persona. Las cuentas uh -huh. no se hicieron claras. Entonces hay no. tanto dolor porque no pudiste decir lo que tenías que decir. Y yo por eso, cuando escribo yo mi primer libro también, es, es una declaración de amor a mi madre, donde sí. yo le entrego todo y le reconozco todo lo que en vida ella fue para mí, a pesar de que aparentemente no lo fuera. Yo lo recibo como sí. una educación. Sí. Mi padre, igual que el padre tuyo, mujeriego, hijo por aquí maltratador, borracho, todo. Pero yo tuve un día que diferenciar entre padre y marido. Claro. Y ahí, donde hay... Porque uno como mujer se identifica con su madre. Entonces, ah, tiene, ¿no? Okay. Yo tengo que aprender a valorar todo lo que mi papá me enseñó, todo lo bueno, lo positivo, todas las cosas que me inculcó. Él me inculcó la lectura, el, los poemas, la música, todas esas cosas. Y al mismo tiempo era un padre que maltrataba. Entonces... Yo tuve que extraer lo bueno de él para yo quedarme con algo positivo y uh -huh. perdonarlo, perdonarlo, uh -huh. porque ¿quién soy yo para juzgarlo a él? Claro. Nadie. Uh -huh. Porque él tuvo su vida y él sabrá y él tendrá que dar cuentas ante Dios un día, ¿no? Uh -huh. y, y no soy yo que tengo que ir cargando con esa culpa y decir, ah, que mi papá esto. No, él, él va a dar cuenta de lo suyo y yo tengo que dar cuenta de lo mío. Claro. Inclusive ahorita pues que estoy en este proceso, eh, soy muy creyente de Dios y te cuento que lo, lo comprobé en este proceso y tengo pruebas, me remito, porque él tiene, eh, hay una cosa que se llama saturación y es que los pulmones no están respirando bien, entonces si alcanza le tienen que poner oxígeno. Mm. La saturación cuando lo internaron estaba en 84. 83 estaba muy bajita doble porción de oxígeno. Cuando hacemos el proceso de oración. Cuando oramos y entramos a las frecuencias de Dios, porque Dios existe, Dios es una frecuencia infinitamente llena de amor y de perdón y cuando tú elevas en esa en esa frecuencia el aire es infinito, porque es, es precisamente el soplo de vida de es que están, esto es hermoso, o sea, me parece que, eh, no sé, pero me parece hermoso porque realmente el soplo de vida está en los pulmones y ese aire, allá es donde está el Espíritu Santo, y qué bueno uno tener la conciencia de que respirar es encontrarse con Dios. Uh -huh. Hermoso, hermoso. Es hermoso. Mire, comprobado, cuando él entra a ese espacio frecuencia de vibración y se encuentra con Dios y el Espíritu Santo lo sopla esa máquina hace así lo ve lo traigo y traigo hasta la foto porque yo a las pruebas me remito no es un invento mío, la máquina hace así y se eleva a 91 le tomé la foto ahorita antes de venirme que quedó en 91, entonces, eh, la oración, eh, mucha gente me dice, Marimenta, pero es que yo le rezo y a mí no me funciona, porque no tienes fe, eh, mm. porque no crees, mm. pero que no si Dios si acaso ¿tú? funciona, pero no estás creyendo, no estás poniendo tu fe en eso, ¿no? No. Entonces, eh, eh, lo digo porque sí es, está comprobado biológicamente. Los médicos me dijeron, eh, aquí lo único que sucede es un milagro. Y yo no, cuando hablo de milagro, Ada, no hablo de, de milagro de que viva. Te entiendo. Mm. El milagro no es de que viva. El milagro es que mientras esté vivo, tenga una relación con Dios y pueda entrar allá, tomar aire y respirar y mm. que el último soplo sea cuando Dios quiera porque ese sí no es el exactamente ahí mm. sí el último soplo del Espíritu Santo ese me me quito el sombrero ante él entonces eh, eh, eso pero eso hay que vivirlo mm. hay que practicarlo y yo le decía en esa en esa frecuencia donde está Dios el amor todo lo cura, el amor todo lo perdona, el amor no reniega, el amor, el amor es tan bonito donde realmente no hay culpas, porque si Dios todo lo perdona y si Dios no, no, no culpa ni juzga, ¿quién soy yo como humana?, Muchas veces nos ponemos el rol de Dios ante todas las cosas, es increíble. Nosotros nos creemos más dioses que Dios mismo, ¿no? No, ¿no? no, no, no, no, es impresionante. Entonces, trabajar también, y para, pues, me gustaría decirles a, a, a esta mujer eh, o que nos está viendo, decirle que, que perdonen, que mm, es que no es, a ver, no se trata del perdón como perdón, sino de comprender mm. que el amor todo lo perdona, todo lo cura, todo. Entonces, eh, qué rico de poder llamar al papá ahorita y decirle, papá, sabe que usted hizo lo mejor de lo mejor que podía haber hecho. No podía haber actuado de otra manera. Porque es que... Porque es lo que no, sabía y él lo que podía, ¿no? Dentro de su conocimiento también. Exactamente, es que es como, supongamos si yo fuera árabe. Y, y, te, y, y por cultura tendría que usar toda la vestimenta mm. quién me hace buena o mala si ella es la cultura de ella y yo pues con mi cultura mírame en el hospital andaba así con esta blusa pero esa es mi cultura mm. entonces la vestimenta ni siquiera te hace buena o te hace mala mm. Entonces, eh, tener ese entendimiento de verdad que ojalá y que eh, pues que se lean, vuelve, insisto, tu, tu libro, mi libro, todos estos libros de la Feria del... porque eh, hay unos libros maravillosos. ¿Verdad? Entonces... Hay cosas que, que, que podemos alimentarnos tanto el uno del otro y esto de, del perdón yo se lo digo al cansancio, al cansancio a la gente que por favor entiendan. El perdón, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño? Que me destrozó la vida, ¿por ¿cómo puedo perdonarla? Es que es que no entienden que el perdón no es para esa persona, el perdón es para ti. El perdón es para tú poder sanar y tú poder subir y poder nivelarte. Porque si tú sigues en ese rincón todo el tiempo machacando, machacando, que esto me hicieron, esto me hicieron, esto... Nunca vas a salir de eso, vas a ser una víctima de por vida. Esa. Y, es, y esa persona que te hizo un maltrato te va a seguir maltratando en tu cabeza toda la vida entonces si tú no rompes con eso y dices, ¿sabes qué? yo perdono para mi propia libertad y este, ese, es la, ese es el perdón que nosotros tenemos que buscar no es el perdón, ir a donde la persona sabes que yo te perdono porque tú hiciste aunque no lo entiendo, no, se trata de perdonar para tú poder sanar y cuando tú sanas, tú ves las cosas totalmente diferentes, es como que se te abre un mundo, es decir ¡Wow! ¡Tanto tiempo perdido! Uh -huh. Uh -huh. Sí, definitivamente es una, es una, son, son frecuencias. Um, yo uso mucho eh, una, un, un imán, obviamente no lo tengo aquí, pero, pero me encanta cómo los imanes se atraen. Entonces, uh -huh. como cuando estás en la energía de la rabia, en la energía, porque vuelvo, insisto, somos tres cosas. Somos información, somos vibración y somos energía. Entonces, si yo vibro en la frecuencia de la rabia, del resentimiento, del odio, entonces esa frecuencia yo soy un imán, porque dentro de mí yo tengo átomos, ¿sí? Entonces yo, yo, yo atraigo. Y cuando voy pasando se me junta precisamente el que yo, el que no, yo no, necesito, sí necesito para pa poder, porque el oso, como somos imanes, entonces los imanes se atraen. Si yo vibro en odio, voy a, a atraer gente que odia. Si yo mm. tengo resentimiento, voy a atraer personas que, que son resentidas y que de alguna manera nos hacemos cosas para que nos duelan a las dos. Entonces... Eh, arrastro con eso y de igual manera cuando estamos en la otra frecuencia repelamos no nos juntamos o sea no no, ¿no? ah mira ve la viste pasar pero ni siquiera se te claro, pegó no pasó nada claro y y lo increíble que eso lo hemos hablado en otras charlas también que eh, cuando estás en, en esa frecuencia como dices tú ya la gente no necesitas hacer nada porque la gente solita se va porque dice, ay, con esta no puedo ni hablar, ah, con esta no puedo ni desahogarme porque no me entiende. Y no es que no te entienda, pero al final te cansa escuchar gente que está todo el día machacando lo mismo, lo mismo, y no salen de ahí. O sea, no estoy en contra de que uno pueda desahogarse, porque es normal tener una catarsis, desahogarse con tu amigo, con tu amiga, con tu esposo, es normal. Pero Ajá. de ahí que estés constantemente dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y no hagas nada con esa situación, entonces ya estás entrando en, en un círculo vicioso que te estás enfermando. Entonces cuando tú rechazas ese tipo de personas y sabes que eh, sí te escucho, pero ya, ok, nada más. Esa gente se va a ir sola porque saben que contigo no van a, no van a tener apoyo. Ah, es ya que, estás en que... Es que mira que yo lo que vivo, uh, vengo de un hospital y usted sabe cómo es la vida en un hospital. Estoy amaneciendo en el hospital. Y eh, al principio eh, son apáticas las enfermeras. Pero en la medida en cómo tú vas procesando, uh, al final del día la enfermera... Hasta, ay, sí, qué cansancio, sí. Y yo, ¿y cómo las Me dice, A veces nos insultan, a veces nos maltratan, mm. porque pues cada persona cree que el familiar es el único que está enfermo y nosotros tenemos sí, sí, que atendernos a cuantos. Y yo sí, eh, entonces me dijo, gracias por entender. O sea, quedamos al final, dejamos de cada turno, quedamos al final en que nos atienden los, las dos médicas que le tocaron a mi papá, pues yo digo, Dios mío, esto es una cosa tan bonita. Entonces, sí, es, es, es comprobado también que también como tú te comportes, sí. entonces lo también lo atrae. Sí, eso es, sí. eso es. Ojalá y de verdad que trabajáramos mucho, mucho en esas frecuencias de vibración para que nosotras podamos entrar a la frecuencia de Dios, y ahí trabajar todo eso, y rom y ahí es donde nosotros rompemos las maldiciones. Mm. No, es súper, súper interesante, y, y realmente es un trabajo que hay que hacerlo, porque no es una cosa que instantáneamente hace así y ya todo se soluciona, no, es un trabajo, no. un proceso, y tú tienes que estarte recordando todo el tiempo cada uh -huh. vez que tú dices una palabra a veces lo, lo increíble lo que cuando estamos conversando ahora a veces hay palabras en nuestro vocabulario que nosotros lo decimos inconscientemente ¿no? Uh -huh. y no nos damos cuenta que nuestras palabras están provocando también algo en nuestra vida, por ejemplo ah no, es que yo soy tan pobre ah no, que yo esto no, yo vengo a un país muy pobre yo soy muy pobre, entonces tú con tu manera de hablar, tú mismo te estás incentivando que tú eres así te estás marcando, tú eres así. Y no estoy diciendo que uno hay que negar las cosas que están, pero tampoco hay que machacarse tanto en, en ese en esa área, ¿no? Porque es como que le estás reforzando más a las cosas negativas. Claro, vea, lo voy a decir con el mismo ejemplo que tengo hoy, porque no tengo otro eh, eh, con, no con, sé, sea, es, es lo que me tocó hoy. Eh, si no hubiera estado mi papá enfermo, a lo mejor te pondría otro. Pero entonces, eh, quedé en un trato con mi papá. Vamos a hablar de la siguiente manera. Eh, ¿Cómo está don Darío? Porque así se llama. Si llegan las enfermeras, si llega el eh, que llega. Entonces, eh, ¿cómo está don Darío? Con Dios. Estoy con Dios. Ah, pero qué bueno, don Darío, sí, con Dios. Eh, estoy con Dios. ¿Y cómo está? Y entonces, cuando él está con Dios, vuelve y, te, y se sube la máquina. Sí. cuando él dice que se le olvida obviamente porque estamos trabajando claro, sí. en ese procedimiento sí. cuando él se le olvida dice, ah, estoy enfermo es que yo ya no sirvo para nada porque pues es también su vocabulario sí. yo ya no sirvo sí. para nada viejo es viejo, el viejo nadie lo quiere viejo, eso se va bajando así. como 81 llegó y hey, yo acá Tranquilo, sobándolo acá, respire profundo, vamos a entrar donde está Dios, ahí hay mucho aire, ahí hay demasiado aire, para, respire profundo, y esa maquinita se va subiendo, y ¿dónde está? Con Dios. Yeah. Con Dios. Y, y bueno, así estamos trabajando en este momento, eh, pero, pero es cierto, las palabras son básicas. Mm. Es básico ese ese que digo? ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo sí. lo digo? Definitivamente. Eh, mira, te voy, a leer, te voy a leer justamente, lo tengo yo en mi libro. Eh, dice, ¿sabías tú que cada palabra que sale de tu boca tiene en sí el poder sobre la vida y la muerte? No lo digo yo, Dios lo dijo. La Exacto. muerte y la vida están en el poder de tu lengua. El que ama comerá de sus frutos. ¿Cómo te parece? Y es y eso es una declaración de verdad de vida o de muerte y está en la lengua. Sí. Y con nuestra lengua nosotros podemos destruir, podemos construir, podemos hacer cosas maravillosas podemos hacer destrozos con nuestra lengua. Podemos dañar tantas vidas solamente usando la lengua. Muchas veces es mejor taparse la boca y no decir nada. Y es muy importante, Ada, por ejemplo, eh, estamos hablando de, de, es que yo estoy viejo, es que al viejo nadie lo quiere, es que el viejo con nada se enferma, no, es que yo ya no sirvo para nada. ¿Qué es el, el, el, esa, esa eh, oración tan linda que escribiste o que tienes en tu libro? Me da, me la vuelves a repetir, porque... Eh, no? la quiero escribir acá en mi libro porque cada vez que yo escucho algo que a mí me gusta eh, también, como este Está la, en Proverbios 18, 30, 21 uh -huh. la muerte y la vida están en el poder de la lengua el que ama comerá de sus frutos ok voy a, voy a escribirlo acá en qué en que Proverbios 18, 21 Ah, Proverbios 18.21 Ok, perfecto Listo para, Porque es, es muy importante Inclusive eh, como para romper maldiciones eh, Se hace reprogramación Y reprogramación es precisamente Una oración Como la que tú tienes Que tiene tanto poder entonces se aprende por repetición, o sea, uh -huh. inicialmente, digamos, uh -huh. lo que eh, la escucharon de, de, de Ada, van y la buscan, porque tiene su, uh -huh. su punto de referencia, y la pueden hacer hasta de ellos mismos, ¿cierto? O sea, eh, uh -huh. en, este, en este proceso... Aplicarlo en su propia vida. Uh -huh. Y aplicarlo en su propia vida, y eso es eh, una manera de, de nosotros reprogramarnos. Mm -hmm. A mí ese. me encanta tu libro, ¿sabes por qué? Porque el, el último versículo que tengo en mi libro dice, al cielo y la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tú y tu descendencia. ¡Ay, qué hermoso! Ese, ese está en tu libro. En mi eh? conexión contigo, porque imagínate, Pero, es, es tremendo. Pero ese es el que hiciste el primero, ¿cierto? Ese no, es ese es el, de, el que hiciste con tu, ma, pues, para tu mamá. ¿o? No, no ese, ese es el que hice el último, el último libro. Ah, el cuerpo habla. Sí, sí. Okay, de treinta okay. diecinueve está esto. Dios te va a escoger la Ay, vida. Es que es hermoso. O la muerte? Sí, O sea, y tú escoges, tú escoges, ¿qué eliges tú? ¿Qué eliges tú? Si tú eliges la vida es para vivir, ¿no? Y muchas sí. veces estamos ahí, escogemos vivir, pues escogemos vivir mal. Y Dios sí. te manda, te dijo, para que uh -huh. vivas tú y tu descendencia. O sea, Exacto. es hermoso, hermoso. Y si, si lo pones eso en práctica, es maravilloso. O sea, te lo está dando en la mano. Es decir, tú escoges. Claro. Claro, no, definitivamente es maravilloso. Mira, entonces tenemos, eh, bueno, inclusive dentro de también los libros, que, eh, porque somos 70 escritoras y para leernos sí. 70 libros está fuerte. Sí. Eh, obviamente eh, tengo en, en la lista, inclusive dentro de los libros que tengo, bueno, eh, también tengo ese que, que, que del Cuerpo Habla, que es el que acabaste de leer, porque sí, sí. Mediante, la, mediante la escritura, porque es otra percepción de la palabra de Dios. Y yo creo que también, Ada, nos hace mucha falta. Eh, porque a veces la gente como que dice, ¡ay, qué cansancio la religión! Pero es que nosotros no estamos hablando de religión. Todo lo contrario. <risas> nosotros, yo soy una mujer tan común y corriente, terrenal, que no tengo nada que ver con, con ser pastora, ni que es que estoy metida en la religión, ABC, no, es un estilo de vida. No. Y mira, tú desde España, de no esa relación, ah, ¿tú, pero tú eres española. No, yo soy de Ecuador, soy de Ecuador. Yo estaba convencida que tú eras de España, pero así, no. entonces, ¿tú? <risa> No. Tú eres ecuatoriana y vives en... En, en, Noruega. en Noruega. En Noruega. Bueno, míreme, pues yo ya, yo ya le había armado a usted que era de España. ¿Por qué? No sé. No sé, porque No, es que... porque yo pongo siempre horario español, de España en las entrevistas, entonces para que la gente tenga referencia. Pues sigo digo horario de Noruega, la gente se pierde, ¿no? Entonces digo horario de España tal hora. Ah, no, no, no. Es el mismo horario que tenemos nosotros acá, ¿no? Claro. Oh, que seguramente lo relacionaste así claro, yo decía bueno, porque cuando hablábamos me decía es que me, el horario es de España y yo, ok, horario España <risa> <risa> ay Dios mío pero bueno, ya, ya me di cuenta que, que eres ecuatoriana y que vives en Noruega en Noruega, sí. ¿y cuánto hace que vives allá? 41 años ah no, ya ya hace ya hace <risa> ya es unos así. días Casi una, una vida. Sí, una vida entera. Yo vine a los 17, a Noruega, una oh, sí, sí, sí. era una niña. Una niña. Una niña. Y ya ahí, es eso no, sea no. lo cuento en este libro, lo cuento, la razón por qué yo me vine para acá, eh, con todas las cosas que me sucedieron, era una escapatoria, era una manera de decir, ¿sabes qué? Dejo todo atrás. Después, eso es lo que estamos hablando, de tomar las decisiones, de decir, ¿sabes qué?, yo rompo con esto, yo no quiero más esto, no puedo seguir martirizándome en una vida que no no no está bien. Entonces rompí con eso y dije: ah, venga lo que venga, no me interesa, porque todo lo que viene va a ser mucho mejor de lo que voy dejando. Qué lindo Entonces, es vivir eso. Es, es hermoso porque, o sea, es una decisión súper, súper radical, donde llegué a un país que, a pesar de que mi madre es noruega, nunca aprendí el idioma. Llegué acá a aprender todo, idioma, cultura, todo, acostumbrarme al clima. Y todas esas cosas fue como dicen, ¿sabes qué? No importa. Todo es como, no es nada comparado con lo que voy dejando. O sea, uh -huh. Yo busqué mi libertad en el afán de, de, de, de tener una vida mejor, ¿no? Y lo logré, lo logré. Ahora tengo dos hijas maravillosas y una de las la mayores está mirándome ahora aquí. Ay, me dice, mamá, me encanta tu sonrisa, me dice ella. ¡Ay, qué hermosura! Lindo, linda. Y ella, ella es parte de este libro también porque, bueno, ahí está en muchas de las fotos también, y este libro también uso muchos versículos, y hay un versículo que te lo voy a leer, eh, de... que Dios, Dios me lo dio, este versículo, mientras escribía el libro, mi primer libro. <coughs> Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ay, qué y, es, eso, es hermoso porque yo simbolizo a mi mamá con todo el dolor, sufrimiento que ella tuvo. Ella sembró, regó y el regocijo viene después, ¿no? Cuando viene el fruto de todo lo que ella pudo sembrar. Eh, oh. Es hermoso. Ay, me da ganas de llorar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque. <risa> Espérate. Tranquila, respira, respira. Entro, en, entro a los recintos de Dios. Eso. Ok. Si supieras ese, esa semilla, hoy la nieta tiene 16. Nieta no, bisnieta de mi papá. Estaba desesperada porque llama a ese abuelo. Ay. Y se entró sin permiso. Eso hicimos, hasta me sacaron de la, de la clínica por, por, no contra, por no exagerarte, para no dañar en lo que voy a decir. Yo, cuando esa niña entró, oh my God, yo decía, Dios mío, qué regalo, qué regalo esta, esas semillas que vamos dejando en la tierra y que a veces es con mucho sufrimiento. Pero yo y abracé a esa niña, tiene 15 años, y, y le dije, va a donde el papito, eh, mm, va a estar muy tranquila, pero, pero le va a decir lo mucho que lo ama, y esa niña se lo quería comer, mi papá se puso, se, se saltó oh my God, y, y es verdad, esas semillas, esparcer la semilla, y eso es lo que nosotros venimos a hacer a esta tierra, a veces sufrimos y vivimos cosas, pero cuando nuestros nietos, mis nietos y tataranietos reciben la bendición. Ahí dice, no valió la pena el sufrimiento de tu mamá. Sí, sí, sí. Realmente, ahí uno no lo entiende hasta que ya no. uno es adulto y ha pasado también por cosas y dice, wow, ahora reconozco el sufrimiento de ella, ahora reconozco todas las cosas. Y por eso es sí. que yo escribí este libro para darle ese honor a ella, esa honra, aunque sea póstumo, pero querer ponerla en alto lo que ella... A lo mejor siempre anheló tener, pero nunca pudo, pero ahora ya después de muerta, aunque sea, pero tiene... La han leído por todas partes del mundo, hasta en el Japón han comprado el libro. ¡Ay, hasta qué armonio! Y, y lo más lindo, Ada, es que, que en tu generación ya no ya no tiene que vivir esas cadenas, mm. Justamente. Es lo más hermoso porque eh, hoy yo, yo escuchaba porque dejé que mi papá y, y la niña hablara y mi papá le dio instrucciones de vida. Qué lindo, qué lindo. Y porque él, él, va, él es una persona que está en lecho de muerte, que tuvo una experiencia y que tuvo una vida y él sabe qué es lo mejor para la niña, ¿cierto? Uh -huh. Desde su experiencia. Entonces... Eh, definitivamente eh, el legado que dejaste con el libro, bueno, y que esa es la intención de nosotros con los libros, realmente, me, me encantó algo que decías en una charla que tuvimos, Ada, y es que nosotras cuando escribimos, y que creo que el ser escritor y el trabajar como escritor para mí es un privilegio que Dios nos da, ¿cierto? Sí, sí es verdad para que tengamos una nueva visión de la vida y que realmente esto sea un legado, pero de, de dar con amor. Sí. Y que realmente no importa cuántos corazones toques, que si tocas uno, ese sí. corazón... Yo le he dicho al cansancio, si yo con una persona sí, lea mi libro y, y tenga un toque de Dios en el libro, yo estoy por satisfecha. Y, sí. y lo, o sea, lo, lo rico cuando estaba, tú estabas hablando ahora, que tú hablabas de que no perteneces a, mi, o sea, perteneces a Dios, Dios es tu, o sea, Dios, tu Dios, no tengo religión, ni A, ni B, ni Z. Y lo más gracioso de esto es que yo tengo ya mi tercer libro en camino y se llama Libre en Cristo atado a la religión. Y es un tema muy fuerte porque muchas veces vivimos creyendo que estamos libres en Cristo y realmente la, la religión nos tiene atado con cadenas y cadenas y cadenas y que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto, que vístete de esta manera, que no te pinte, que hagas esto. O sea, muchas reglas atadas a la religión que Dios no te mandó a hacer. Dios te dio libertad y te dio vida. Uh -huh, uh -huh. A esto te mandó, a vivir, a vivir claro. una vida plena. No sujeta a, a, a esa, esas tradiciones y religiones que lo único que hacen es destrozar la vida de la gente. Te destrozan totalmente porque eh, la vestimenta, eh, o sea, empezando por eso, la vestimenta no te hace ni más ni menos, pero nosotros juzgamos también mucho en ese sentido entonces eh, es cierto muy lindo el libro y cuando lo sacas eh... Eh, espero que pueda tenerlo para la Feria Libro de Barcelona y pueda estrenarlo ahí así que ahí vamos oh, a estar Qué lindo, No, yo también con la ayuda de Dios quiero participar en toda la feria no sé si vas a participar en, en lo del Trimbos o en los este otro que van a hacer un libro en conjunto Sí, yo, lo, Pero... yo estoy inscrita para el tercer libro, para el que viene ahora el libro de Emprendedoras Estoy inscrita, tenemos reunión justamente a mi una de la mañana, acá tengo reunión con ella. Ah, bueno, yo la verdad sí quería hacerlo, pero como estaba en este proceso, sí, pues sí. me desconecté un poquito. Pero, pero hazlo yo, para el cuarto libro, ¿no? Porque hay también la oportunidad para el cuarto. Exacto, sí. Entonces, y es muy rico, la verdad, tener estos, estos conversaciones. Yo tengo un programa a las 11.11, :11, entonces me encantaría que que presentaras también tu libro, así como me diste la Muchas oportunidad gracias, de presentar. Mi, un placer, mi libro. Me encantaría, yo ya yo ya te, nos ponemos de acuerdo, obviamente, ya que baje un poquito la marea con esta situación. Sí, por supuesto. Y, y que nos habláramos, yo sé que estamos hablando de mi libro, pero es que esto es un tema tan interesante que nos vamos... Eh, encajando, no, mm. sí, encajando. Perfecto. Entonces es lo que me, me encantó cuando empezaste a hablar de eso, dije, guau, wow, eh, o sea, ¿cómo, cómo Dios nos junta y, y tenemos el tema, la, las mismas palabras, cómo nos va, y no nos conocemos de nada, o sea, nos conocimos en la feria y ya, y, pero cómo Dios va juntando a las personas que tienen que estar juntas, o sea, estamos sí. porque tenemos que estar. Exacto, entonces es, es muy lindo eh, poder, eh, de igual manera, eh, leernos entre nosotras porque esa es otra cosa eh, que a veces eh, uno cree que, que digamos ah, no no sé si se si te ha, si ha, si ha pasado con mucha gente que no yo no tengo nada más que hacer sino porque yo ya me lo sé que ha habido sí. esa, como, en, como en esa posición sí, y sí. Piensas ahí no, no. nunca aprendes nada ahí no aprendes nada entonces tenemos mucho que aprender, eh, eh, que vayas a, a, a, a, al programa mío que es a las 11.11 11 con María Imelda con la Mujer del Futuro, eh, presentes también tu libro y pues también eh, conocerte más porque mira que yo pensaba que eras española y como, y como estábamos hablando de mí me daba pena preguntarte pero si uno se es que eso es lo que la idea de este programa para mí es conocer a la otra persona, irnos conociendo porque conocemos el libro, sabemos tu título, todo pero no sabemos quién eres tú, cuál, qué es lo que estás pasando, entonces estas cosas íntimas que estás contando de tu papá, de tu familia, es lindo porque conectamos contigo como persona, como autora no y, sí. y, y dan ganas de leer a una persona que ya vas conociendo un poquito más, o sea, pienso yo que este es como es mi meta, ¿no? de que la gente se interese más por los libros conociendo más a la persona Uh -huh. Claro, que no que es, es algo más, más humanizado. Eso, eso, que no solamente que, mira, soy escritor, escribo bonito, escribo esto, no, sino que veamos otra otra otra cosa detrás. O sea, ¿por qué tú empezaste ese libro, ese tema? Súper buena esa explicación de la foto, me encantó. O sea, cuando yo la vi, dije, uy, qué bonita la foto. Pero cuando tú me lo explicaste ahora dije wow realmente eh, todo bien pensado no está o súper sea, súper súper bueno pero no lo hubiera sabido nunca si no no estás aquí y me lo cuentas no es que es que si ves la foto dice pero una mujer y por qué esa mujer y, y un árbol y eso qué será esto es una culebra no esto es una cadena y pues mira que esto tuvo una explicación claro. de cada, de cada de cada dibujo hasta el tipo de la letra, eh, porque amarillo y porque café, o sea, todo eh, eh, lo que es el café simboliza todo eso que es tierra. tierra. Uh -huh. Y nosotros tenemos que venir a la tierra y es doloroso este proceso. Uh -huh. Esto no es aquí un proceso. Sí, que no de, aquí alguien está comentando: la ley de atracción no se equivoca. Atraemos las mismas energías y, unidas por la escritura, abonamos maravillosas energías en este mundo. Sí, realmente, realmente es, eh, es maravilloso poder conectar con las letras, poder transmitir. Como yo le digo a mis alumnos cuando están en las clases: eh, en, o sea, cuando escribes, trata de pensar en el, la persona que te está leyendo. Piensa quién te va a leer. Y es lo mismo como nosotros hablamos de mercadeo, que ¿a quién le vas a vender? Tú tienes tu nicho, tú tienes que tener un avatar. Es lo mismo en el mundo de las letras. Tú tienes que saber a quién le vas a escribir y, y quién te está leyendo. Entonces, cuando tú escribes, tú estás pensando, ahora le estoy escribiendo a Imelda. Entonces, uh -huh. tú, tú te visualizas a esa persona y le escribes como que le estás escribiendo a Imelda. Uh -huh. Porque esa persona que te va a leer se va a, en, se va a encontrar contigo en esa letra, porque no es una letra solamente, ¡ay, yo escribí esto! No tú escribiste directamente a una persona. Uh -huh. Y eso es lo lindo de, de, de esa manera de escribir, de, es conectar directamente con el lector. Y, y inclusive... visualizar ese lector que sea una persona, no solamente, ah, me van a leer muchos, no. Visualízate a una persona. Exactamente. Inclusive estaba eh, en una de las, de las características que, que tiene que tiene este libro, precisamente, es que eh, habla como en, digamos, en primera persona. Sí, o sea, entonces la persona se, se sienta a leer y decir, te voy a leer un, un, sí. a, algo donde abrí. Dice, eh, la la herramienta básica de la rutina diaria. Es una herramienta. Te invito a que hagas esta declaración diariamente en las mañanas, antes de levantarte de la cama y poner los pies en la tierra. Recuerda que cada día es el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos cada 24 horas. Qué de, decreta, yo soy la responsable de mí presente, pasado y futuro. Porque si nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestra existencia aquí y ahora, ¿quién? Y, y sí, es muy importante lo que dices, o sea, eh, personalizar. Hablarle a la persona directamente, sí, es muy bueno, porque la persona cuando te lee va a sentir, ay, me está hablando a mí me reconozco porque me está contando la historia a mí, a mí personalmente. Y eso es bonito porque la gente se, se siente, oye, eh, hay tanta gente ahora... Cuéntanos, tanta gente que se, que, dicen. Eh, que se pasa tan rápido que no puedo retroceder para mirarlo, pero bueno, pero igual muchísimas gracias a todos los que están, es que los acompaño mis colegas grandes, grandiosas mujeres. Muchísimas gracias. Es que a veces están nombres cortos que no sé los nombres reales quiénes son, sí, ¿no? Sí. Nadia, Nadia, Ay, hola María. Nadia, sí, ¿qué tal? Sí, sí. No, es súper lindo. O sea, yo he conectado tan bien contigo, que es increíble. Yo me quedaría horas, ahora hablando contigo, pero ya no, estamos mira, casi eh, por terminar. Una de las cosas que vamos a hacer es que quedas cordialmente invitada a mi programa Las Asunción, con la Mujer del Futuro. Eh, para que nos presentes tu libro y... Ah, soy Yarisa, y... dice Ah, soy ahora te reconocí, porque ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Yariza, Acabo de hablar con ella antes de entrar acá estaba hablando justamente con ella Mira qué linda, está de, Venezuela. Qué de lindo. Venezuela Mira cómo estamos tan unidos de todas partes del mundo Qué lindo, oh, qué emoción sí, <risa> Lindísimo sí, es, pues. es, es, La verdad que sí, yo a, apenas fue que ahorita dije, ay, estoy en la casa, puedo entrar en el programa Gracias, porque no lo había, o sea, estábamos como ahí a la expectativa, y pues obviamente desde el, desde el hospital sí era un poquito más difícil, pero, sí, sí, por pero bueno, gracias a Dios ya eh, eh, pudimos, pudie, pude estar, pude participar, y, y muy rico, encantada de, de conocerte y de muy verdad. Agradecida, de amigo, muy agradecida que pudiste estar, te diste este tiempo, a pesar de que estás en un lapso de de dolor con tu papá, pero eh, sé que tienes una alegría inmensa porque ya has, has entrado en ese círculo de perdón, de amor y, y de entrega total hacia Dios, entonces qué mejor que estar en las manos de Dios en este momento y que Él se encargue de todo lo demás, ¿no? Y claro que vamos a seguir hablando después, ningún problema, es un placer, placer realmente y bueno, ya pronto me invitarás tú y ya seré yo invitada y no anfitriona. Perfecto, perfecto. De todas maneras, te agradezco, te agradezco muchísimo eh, todo este trabajo que estás haciendo porque la realidad es que hiciste un, un papel muy importante dentro de la feria y, y fue precisamente eh, organizar todas estas charlas con, con nosotras las escritoras, eh, dedicarnos tiempo, me pareció, y tengo que decírtelo porque pues no te lo había dicho, eh, una persona demasiado organizada y este esto que estamos viviendo hoy no se planeó ayer ni era algo que salió de la noche a la mañana sino que tuviste tu toda una agenda sí. de aquí para atrás, creo que un mes anterior. Sí, sí. Está todo ya hasta enero, está todo copado, imagínate. Imagínate, pues yo te felicito te felicito porque, porque eh, una vez más eh, en la planificación es muy importante, muy importante. A veces surgen imprevistos como estos, pero sí, a, pesar sí. de, a pesar de eso, mira que se dio. Entonces, te felicito porque eh, hiciste un, un proyecto excelente, eh, tienes toda una agenda, imagínate, hasta el año entrante. Te voy a leer lo que dice mi hija, dice, Ay, está los, está. No, luego ella, por supuesto, dice, gracias porque tú fuiste mi mamá, te amo, te amo. Ay, no, qué hermosura, qué agradecimiento tan bellos. Sí, linda, linda. Eso realmente llena el corazón y uno se emociona y, y se aguan los ojos un poquito. Claro, claro, y, y lo que estás sembrando de verdad, y, y es también tan bueno yo sé que ya vamos a acabar pero es que esto como que no se acaba <risa> porque porque son muchas cosas para decir eh, que nosotras ya somos abuelas yo no estoy, no soy abuela de mi de mi niño pero sí de, hay muchas en mi generación que somos abuelas y y somos unas abuelas que también tenemos un futuro muy diferente a los ancestros de nosotros. Y, y qué bueno poder ser ejemplo también para nuestros hijos que vean estos proyectos eh, con, con, con tanto entusiasmo y que podamos realmente cambiar estas generaciones por medio de la lectura. Qué bueno, te felicito por ese, ese gran trabajo que haces de, de ayudarnos también a nosotras. Eh, que de alguna manera leemos un libro, pero no sabemos eh, cómo publicarlo, cómo hacerle el marketing, cómo eh, ponerlo en Amazon. Y haces tantas cosas, de verdad que también estoy muy agradecida por eso. Sí. O sea, es que, bueno, a mí me encanta, sí, que me, primeramente me encanta ayudar mucho y me encanta poder ser útil para hacia otras personas y bueno siempre he sido así, Dios me ha puesto ese don especial de, de, del servir y le doy, doy gracias a Dios porque lo hago de todo corazón, de todo corazón, nunca, nunca tengo una intención detrás ni nada por el estilo, siempre es de todo corazón y mientras puedo hacerlo, lo hago, si no se puede, no se puede. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias, Marimelda ha sido un placer mucho conocerte gusto. un poquito más, y besitos, muchas bendiciones, y prontito nos estamos viendo, y muchos besitos para tu papi, abrázalo, bendícelo mucho de mi parte, y bueno, vamos a estar orando también para él, para que Dios lo fortalezca, y que claro, sea el tiempo sí. de él. Claro, y que sea la voluntad de él y no la mía. <risa> sí, sí, sí. listo bueno pues que estén sí, sí, sí. muy bien muchas gracias que estés muy bien. Chao, chao buenas noches chao